cuando ella quiere parrandear, siempre se lo oye sin clobar. cuando ella quiere parrandear. Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera cicloar Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera significar La ranita se mueve pa' y para acá, y felicidad ya siempre sin probar. La ranita se mueve pa' y para acá, y felicidad ya siempre sin probar Siempre se lo oye a cicloar, cuando ella quiere parrantear, Siempre se lo oye a cicloar, cuando ella quiere parrantear. Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera un Como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera un La ranita se mueve pa' y pa' acá y felicidad ya siempre sin probar. La ranita se mueve pa' y pa' acá y felicidad ya siempre sin probar. Siempre se lo oye sin probar, cuando ella quiere parrandear. Siempre se lo oye sin probar, cuando ella quiere parrandear. Cuando ella quiere paradear. Y, y bailamos con el Twins Y mi papi está durmiendo Y mi mami no está aquí Y mi papi está durmiendo Y mi mami no está aquí A mi papi qué le hacemos